Pim pam pim pam pim pam. Gracias Kate. Estás bien manguera, güey. <risa> Vaya, estás, ¿Estás emocionado. ¡Ah! Todo lo que ha hecho me define. Psicomatia. Estás bien manguera. Mami? Me da miedo, güey. Es que me hay? da miedo. Aplicaciones por no. Ah, es el mejor día de mi puta vida. Me consta que tú dijiste que eres puta, eh. Olar, solo quería decir que le cae el culo. Mm, ¡Perra! ¡Y allá van! ¡Entrarán por la puerta de las oficinas de. ¡Mi verga, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Flog! ¿Qué es esta cochinada? Terrible. Oremos.